A continuación, empezaremos con una explicación resumida de nuestra práctica en nuestro videotutorial. Tendremos que configurar el protocolo FTP en Ubuntu y en Windows, ya que una hora de servidor y otra era de cliente. Avanzo que Ubuntu será el servidor y Windows será el cliente. ¡Empecemos! Abrimos la máquina virtual Ubuntu en modo NAT para poder obtener en Internet y descargarnos el servicio de FTP. Para poder descargarnoslo, tenemos que ser administrador. Cuando lo tenemos descargado apagaremos la máquina y volvemos a iniciar pero en red interna eh, a mano derecha nos aparece un quesito que tendremos que desactivarlo para que no haya conflicto de ip luego ahora configuraremos un fichero para asignar una ip estática y mirando con un comando la, la tarjeta de red que tenemos para poder aplicarla a este documento este es el documento que nos permite cambiar nuestra IP en nuestro sistema operativo Ubuntu. Cuando la tenemos configurada eh, haremos un DOWN de nuestra tarjeta de red de Unif. Y aquí vemos haciendo un ifconfig como nuestra IP de nuestra máquina virtual ha cambiado. Ahora accederemos al servicio que hemos instalado anteriormente y descomentaremos las líneas de Local Enable y Bright para poder iniciar sesión en Windows con el login y la cuenta de la máquina Ubuntu y poder escribir en los ficheros de transferencia. Reiniciaremos el servicio para que se apliquen los cambios. Y ahora nos vamos a ir a Windows, como ya tenemos descargado el FileZilla, que es el programa de FTP, directamente iniciaremos Windows con red interna. Configuramos nuestra IP y ponemos la IP estática y tiene que estar en la misma red en la que hemos puesto Ubuntu. A continuación haremos un ping con CMD para poder que tienen comunicación Windows y Ubuntu. Abrimos el firecila y en la parte izquierda tenemos que poner en servidor la IP que hemos puesto a Ubuntu. Nos loguearemos sin poner ningún usuario y ver que nos podemos conectar como eh, Anonymous, pero no podemos hacer nada. Entonces pondremos el usuario y la contraseña de nuestra máquina local que tiene Ubuntu para poder acceder a este servidor. Ahora haremos una prueba y crearemos un fichero en Ubuntu, y le diremos que este fichero lo abriremos después en Windows y vamos a hacer lo mismo en Windows en Windows crearemos un fichero y lo, lo pasaremos a Ubuntu Entonces, a mano izquierda tenemos nuestro directorio a mano, a mano izquierda nuestro directorio y a mano derecha el directorio de Ubuntu como podemos ver y hemos arrastrado el directorio aparecido y ahora con Windows el fichero que hemos creado vamos a hacer ahora en Ubuntu, el fichero en Ubuntu eh, pasaremos el fichero para que lo podamos ver en windows y poniendo la contraseña cerrota y podemos ver que el fichero se ha, se ha transferido